Es muy buena gente Aquí alejo One momentation Sean que hablo súper bajo es por una simple razón Estamos aquí con visitas Visitas muy visitudas Y vamos a jugar al zombies ¿Por qué no? Dead End Esto lo Ya está Pues gente Hoy día estamos aquí En el modo de juego De Hypixel Llamado Zombies Que hace poco Ahora subí un video De este modo de juego Y decidí yo también Traerlo, ¿sabes? Es en plan Esto va a ser Que adoro A ver Aquí en la sala Es una pistola Esto es La segunda arma Que puede ser una Bazooka O una shotgun este de aquí es un cuchillo. Esto no sé. Pero... Entonces, va de lo siguiente. Ir mandando a los hombros estos. Y ir cerrando las barreras. Que pues, por cierto, si se ven así en plan militar, es por el Airplay Pack. Que cuando veáis este video, de seguro ya habréis tenido un video eh, exclusivo de playing pack Pero de momento estoy con la versión que no es 100% <risa> de fin. Estoy con la versión que aún tiene el bug de la mesa de encantamientos. Entonces, bueno, el Ley pack también. Por aquí estaba abierto. Pronto, 3 yo siempre estoy así en plan eh, eh, cojín, eh, cojín. esto de que le he puesto a leer un en plan militar queda súper bien con esto de, de minijuego Que que con el hombre, ¿sí? madre, zombie? Está. y bueno pues creo que ya han entendido de que baste Llegué a la ronda 12 y por cierto si estoy con el j3 ultimate primero es con la capa y segundo porque hace un rato se va a jugar Vente, voy, vente, voy, Uy, que se está voy, voy, la cosa ronda 5 Prepara- no, No, llego voy, La de ahí yo llego porque llevo... voy, no voy, voy, no voy, voy, voy, que siempre han de Evidentemente, si veo muchos cortes es por una simple razón No quiero que las partidas hagan... Pues <risa> Y si hay cortes como el que acaba de haber, es porque me quedan plan... No sé, no sé... No, no, no me salen las palabras el día de hoy Ya está... Eh... Una shotgun... Sí. <risa> <risa> es la mejor que te da más balas y, y hace que sea más rápido. Así que igualita a la sala que tengo ahorita, pero de piedra. People no hay zombies. Uy, casi. A ver, necesita poder. Eh, para los que no tienen poder, eh, debes abrir estas puertas y atrás a la vez. Uy, esto está guapísimo. O sea, por aquí hay uno. Vale, ya voy, yo voy. Creo que se seca. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios! Que me rodean, que me rodean, que me rodean. ¿Quién es El perro, el perro, el perro No, que no, es el perro, el perro. Otro Ay, Dios, me siento igual que en los cabros aquí Que habría algún, algún sitio En donde hay lo demás de la armadura no se me viene nada mal, ¿sabes? Creo que ahorita estamos en tiempo de gracia, en es todo este tiempo no hay zombies. Rifle. Es que esta es, este es como que la mejor de esta. Ahí está. Uy, me quedan solo 50 balas. ¿vale? Ah, 200. Me cae en plan... Aquí está, 50. Pues está. Voy full cuero. El sniper es buenísimo, pero quisiera la bazooka antes. Vamos a ir atacándole. Dios, oh, lo maté, lo maté. Este ya necesita 700, eso ya es cosa seria. Siento que me he Uy, se cayó. A este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita... Rosa, no ¿Qué? Fueron tres rosas Nos emboscaron Chicos, estamos en la next partida No veo nada Uy no, uy no Vamos a jugar otro, ¿por qué no? Pero esta vez del modo de abajo que dice El zombies mode Endos mode normal. Oh no no. no. History en hard no. Mm. Mm. Ah, ah, ah no sé qué hacer. Pues chicos vamos a ir dejando aquí el capítulo junto a mi amigo el zombie. Amenito, amenito, amenito, Meneito.